Secretaria General de Aten, Angélica Laguna. Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras. Vamos a cerrar, o mejor dicho, abrir, porque hoy se está abriendo con lo que hemos hecho, un momento distinto para cada uno y cada una de las trabajadoras de la educación. En primer lugar, decirles que subimos para ver si los vocales gremiales estaban. No se ponían de acuerdo entre ellos los asesores, porque decían que los vocales estaban en una escuela resolviendo un problema. Le preguntamos qué escuela, porque las escuelas tienen un 90 o un 100% de adhesión al paro. No nos pudieron explicar en provincias grandes y que quizás estaban en una escuela del interior, bueno, una fantochada de quienes nos representan y hoy nos tendrían que haber recibido. Párrafo aparte para el gobierno, no había ninguno, pero le hemos demostrado adentro, acá afuera, con el paro y con la marcha, que las maestras los profesores, los bibliotecarios, las preceptoras, los directores y directoras y también las supervisoras, no estamos dispuestos a agachar la cabeza. No vamos a hacer el campo de piso en el que cualquiera se quiera limpiar los pies. ¡Vamos a defender las tarea Lo que hemos hecho hoy, decía desde el inicio de algo, comenzó con una gran asamblea, 2.500 compañeros y compañeras. La presión ha sido tan grande, nos han llamado de toda la provincia porque los compañeros querían parar. ¿Saben por qué lo llaman asamblea en todas las seccionales? Porque seguramente si la llaman tenemos un plan de lucha por el salario, por las condiciones laborales, para defender el instituto, contra el sumario colectivo y el defensa de las infancias, porque los primeros y las primeras que no aceptamos el abuso infantil en ningún lugar somos nosotras de que nos vienen a hablar. De la noche a infancias que no quieren volver a veces a sus hogares porque no tienen las garantías. Somos nosotras las que llamamos a un juez para que dé respuestas urgentes. Que no nos vengan a hablar a nosotros de lo que significa defender las infancias. Somos maestras todos los días estamos en cada establecimiento y vamos a seguir estando defendiendo que nadie nos pase por arriba. Por otro lado, compañeras y compañeros, estamos. Pre prestemos atención acá. Lo que nos interesa es esto, no cómo acompaña a la policía a algunos punteros que trajeron. Compañeros y compañeras, estamos atravesando, estamos atravesando un momento muy, muy difícil, económico y político a nivel nacional y provincial. Ayer el superministro más anunció el superajuste, se vienen los tarifazos, se viene la devaluación. Quiere decir que vamos a, a seguir perdiendo poder adquisitivo, imaginémonos que la boleta de luz, de gas y de todos los servicios van a aumentar el doble y el triple, mientras los salarios se siguen devaluando con una inflación tremenda. Lo que ha ocurrido hoy es una señal muy importante, Guagliardo y el TEP van, a tener que convocar a las asambleas para que discutamos cómo defendemos compañeras, la novedad del día o del día de ayer la presión es tan grande para toda la burocracia sindical que ha acompañado todas las medidas del gobierno que la quiera que le prepara eventos a Cristina para que haga grandes discursos hoy está obligada a convocar a una jornada de lucha nacional ¿por qué? porque tiene conflictos en innumerables provincias. Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Misiones y una larga lista de ceteras. La etcétera tiene que convocar a esta jornada y le tenemos que exigir que sea con un paro nacional porque tenemos que lograr unificar todos los conflictos. Y acá en Neuquén, compañeros y compañeras, le tenemos que exigir a la Provincial que el 10% lucha, tenemos que parar todas las escuelas, como lo hicimos hoy, pero no solo en la mujer, sino que en toda la provincia, en cada rincón, para poder en marcha.